Desarrollo de la actividad interactiva 1 del curso corto virtual. Uso de la herramienta Microsoft Office 2016 Excel. Vamos a especificar que la multimedia y a resolver las 10 que se nos plantean. Actividad interactiva Desarrollo de habilidades en Excel Parte 1 Manejo de herramientas Microsoft Office 2016 Excel Simón Prendiz Bienvenido a esta actividad interactiva Corresponde a la actividad de aprendizaje 1 eh, Que consiste en responder 10 preguntas relacionadas con la edición e implementación de cálculos básicos en Excel Cuenta con 3 intentos Una vez que se invierten las demás evidencias solicitadas Instrucciones para iniciar la actividad debe dar clic en el botón iniciar y luego aparecerá una imagen donde puede observar una pregunta y tres opciones de respuesta. Pero esta actividad no hay límite de tiempo, recuerda antes de iniciar la actividad debe revisar el material de estudio y material complementario. Eh, cuenta con dos intentos para el cumplimiento de esta evidencia y el resultado será remitido inmediatamente o automáticamente a la central de calificaciones. Si aprobamos o no aprobamos, vamos a dar clic aquí y vamos a empezar nuestra actividad. vamos a clic ese botón iniciar listo, primero sirve para viajar rápidamente al interior del documento ubicando coordenadas cuadro de nombres excelente dos, la siguiente es la barra que permitirá las diferentes hojas del documento o crear más hojas barra de Etiquetas. 3. Para cambiar el nombre de una hoja de cálculo se debe a dar clic derecho en la hoja, elegir cada nombre y digitar el nombre deseado. 4. Cuando aparece en la celda la siguiente expresión, ya tenemos, se indica que hubo un error al. Ingresar un valor cuya cifra supera el ancho de la columna. B, digitar una posición, una hora negativa o C, introducir un argumento u operación incorrecto. 4 es la C, argumento u operación incorrecto. 5. La opción guardar como sirve ser, puede servir para guardar un archivo por primera vez o como copia de uno existente. Guardar. 6. Excelente. 6. Cuando al digitar un valor y el mismo no está disponible para una función o fórmula, se verá en la celda la expresión. Es la B. 7. Para insertar una imagen en el encabezado de una hoja de cálculo, se debe dar clic en Insertar. Elegir encabezado pide página I clic en el icono imagen excelente siguiente 8 para observar el archivo con los saltos de página que muestra la forma en que quedará impreso el documento debe darle clic a la vista bueno, saltos de página 9 para ocultar una columna o fila de la hoja de cálculo usted debe primero elegir las columnas o filas luego dar clic derecho y elegir la opción ocultar excelente pasa la última pregunta 10 para sumar las zetas a 1 a 5 sin incluir la a 3 la fórmula correcta es a 1 los eh, puntos a 5 menos a 3 a 1 más a 2 más a 4 más 5 o se suma a 1 a 2 a 4 a 5 la respuesta correcta es la a Felicitaciones, licitaciones ha resuelto los problemas planteados. Le invitamos a que siga practicando el desarrollo de las evidencias solicitadas. Damos clic aquí para enviar el resultado de nuestra evidencia al centro de calificaciones en la plataforma Territorium y que se guarde como tal la calificación. Aquí ya podemos cerrarla, ya no hay ningún problema.